¿Qué pasa, poleros? Soy Kine y estamos de vuelta con Ion 6.0, lo que sea, de Game4. Vamos a seguir con los Helios, con mi Gunner Arubiele. Y vamos a seguir, donde lo dejamos, a partir del level 11. Estamos en Girón, o Nueva Jirón, como a mí me, me gusta llamarlo cariñosamente debido a que, bueno, como ha sido remodelado, pues... recordar que estos vídeos es para... Grabar el leveo, por cierto, he cogido la mierda. De esto me deja, sí, para grabar el leveo. Vale, es importante. Esto me acuerdo que no me lo llegué a equipar. Esto no me lo llegué a equipar, perfecto. Equipado, equipado, equipado, que de todo bien. Equipado. Y <risa> me he resfriado, perdón. Y. Remove estero de la prendida Eva. Eh, 39, 43. Esto hay que tener mucho cuidado. 30. Porque por un error que siempre he tenido en el juego, si hay dos objetos equipados, por ejemplo imagina los dos pendientes y aquí tenemos uno para cambiarlo, no te va, cam te va a cambiar siempre de un lado, no te va a cambiar mejor, por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿eh? Si no lo conté, si no lo conté, perfecto, bien. Bueno, vamos a limpieza, ya estamos super equipados, preparados para romperlo todo. Un decoro de novicio de la Eva, vale, novicio, se llama novicio, vale, novicio. Aprendí, aprendí, aprendí. Hay que mirarlo por si acaso. Bueno, pues vamos al lío. Vamos al lío. Bueno, el tutorial. Ya sabéis que esto me gusta hacerlo, pues, porque nos dan cosillas. Nos dan cosillas. Y yo, yo creo que había, que había hecho esto antes. Ah, vale. La habilidad de cadena no lo había hecho. Mira, pues para este sí es interesante lo de, uh, lo de la habilidad en cadena. Para este sí es importante lo de la habilidad en cadena. Y esto, ya que lo estamos, mira, ya que lo estamos viendo, aquí es tendría que irme a a Santum, pero bueno, luego lo hago, aunque se vale vea más rápido. ¿Cómo lo sentís? aunque aunque le veo solamente para ma cuando mata bueno, cuando grindea bicho así que tampoco que se vaya a ver mucho el audio vale también baja perfecto de todas manera siempre lo puedo siempre lo puedo editar en lo que sería en lo que sería el, el premiere siempre pero puedo, puedo editar el audio y remasterizarlo que es lo que suelo hacer antes ahora que tengo esto bien colocado apenas me hace falta remasterizar el audio me preocupan los leparistas creía que iba a ser lo de poroso, joder lo siento mucho debéis encontrar vos un camino oh, oh, oh, oh, oh, oh. y aquí ahora mismo mira aquí podemos hacer una cosa para que lo veáis Vale, no tiene nada que ver con el DBO, pero tiene que ver con lo que es el personaje en sí. No me deja. Si hubiera aquí la esquina de cambio de arma, tiene si un puntazo, porque no quiero que use esto. Bueno, no. Se ve que no, se ve que no podemos mezclar en Lo de la cadena de acción, el cambio de armas irán puntazos ¿Cómo Pero bueno, no pasa nada Bien Venga, tiro la cabeza Tiro la cabeza casi ya. Tiro la cabeza eh, eh, eh, eh, eh. Vale Ahora lo voy a dejar arriba, vale O aquí y me pongo que arriba el tema de los... Bueno, también puedo crear un macro para que cambie automáticamente al 2 dos. Me podría crear un macro para eso. Ya veré. Vale. El caso, el caso. El caso vamos... Eso, hombre. Dame ahí... Investigar a los habitantes... Que me, que me ha saltado ahora. No sé. Me ha parecido raro. Mira, por pues aquí estamos. De Chacha Vale De Chacha Hace un día espléndido Eh Pa' sembrásata Hace un día pa' sembrásata ¿Quién sois? Pues oh, no lo no sé. Vale. Bueno, vamos a ir primero ya que estamos aquí al lado. Vamos a hacer una cuesta. Vale. No sé si tengo puesto Del cambio de arma. Sí. disponible. De verdad es que ahora mismo el objeto está demasiado lejos. Vale. Eh, ah, yo que raro no hay más por aquí. Al gane que no le veo un poquito más, no van a darme skill que me hagan ataque rápido Vale, perfecto, esto ya me lo he hecho Vamos a seguir con la quest, entregamos a la quest, subimos al 14, cogemos la quest de campaña y seguimos para adelante Si os doy cuenta, eh, no hay mucha diferencia del leveo de, de la helio con la modias. simplemente cambia el mapeado Porque luego es exactamente lo mismo en Beludan también nos mandan afuera, matan a unos bichos. Y nos mandan luego eh, la cueva de campaña a un campamento. Las cuevas varían, pero el, el procedimiento es exactamente... Eh, la idea es lo mismo, por si es así. 9 14 ya podemos coger la cueva de campaña. Arieluma tu madre. Vamos. Podríamos hacer esto. Esta era... Esta que nos va a dar. Eh, mientras la muerte de Virgit esté activo, tendrá un 20% más de experiencia en la de caza, recolección y, artes y artesanado. Toma. Ya. El filtro dura 3 horas y requiere 10 horas para reponerse. Claro, pero no nos no va a subir la experiencia en la misión. que Es lo que en realidad no está haciendo levear, porque... Pff. Los monos no hay que dé mucha experiencia. Por eso no... Por eso yo... No... vosotros podéis hacerlo. Sí. Os lo recomiendo. Pues mira, también... Pues yo no voy a perder el tiempo ahora en el vídeo a irme a... Que todavía esto se hace en 5 minutos, pero son 5 minutos que pierdo el vídeo. Un muerto que podría haber cogido y haber usado el teletransporte por la esquina y llegar aquí directamente. Pero bueno, eh... para que lo veáis. Girón ha cambiado bastante y el proceso de leveo ya lo he explicado. Que de aquí empezamos, de aquí vamos aquí. Hacemos así. Vale, le veamos aquí, aquí vamos a echar un, a hacer una cuanta, una cuanta de la de te Vamos a regresar aquí, vamos a Cromedia Trial. De aquí nos van a mandar a aquí, vamos a regresar y de aquí vamos a ir a aquí. al de momento Chan, de Chanagar. Y de momento de Chanagar vamos a irnos a Hei Y esto ya lo sabéis, que esperábamos de aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí y para InSangar. Perdón, para, para Ingison. Aquí me mira una cosilla. Ahí está. Y casi. Acabáis de llegar, ¿verdad, Que va, que va. Recordar: el Ganner hace daño mágico. Recordar que el Ganner hace daño mágico. Si vais a usar comida o pociones que aumente la potencia mágica, el daño mágico, no el ataque físico, ¿eh? Pues que usamos pito, pito, pistolas de éter. Arieluma, Arieluma tú. Vale, eh. perfecto. Ya tengo el, el silenciar para los maguitos Aquí hay otra cual que voy a coger ahora mismo No recuerdo más Quería otra cual Me queda un poco topi Ah, pues no, creía que había ahí otra cual Bueno, aquí podemos hacerlo más rápido. Podemos coger y no para allá todo el camino y llegar aquí, pero como os llega aquí con el teletransporte y matar por la zona. Yo voy a hacerlo andando, que nos pilla mejor y que no le veamos. Y cuando me hagan la juez, pues siempre me puede coger tele, el teleport y tirar para allá. Así que no, no hay ningún problema. A ver, vamos a ver. Uh... Eh, velocidad, defensa física, velocidad y parada. Solo me vale para, para la velocidad. Este es de velocidad, ataque mágico y parada. Ese sí es que me interesa. Recordar, la parada es para armamento de asta, como staff y eh, el arma que lleva el gladi. Eh, eh, ahora, el bloqueo es referente a los escudos. Tenerlo en cuenta, es eh, parada y bloqueo. O parry en inglés, que es parada y bloqueo. bloqueo eh. Tenedlo en cuenta, eso va a salvar de incómodos errores a la hora de equipar a otro personaje o usar opciones. Cosa para cambiar la atlética? vale el objeto está demasiado es un objeto equivocado. también si corréis mientras que estoy atacando pues voy a quitar más hay demasiada distancia Siempre y cuando el ataque os permita eh, desplazaros. Ahora me tengo que matar Floresilla. Tenía por aquí yo comida, no me da cuenta. Mi de ataque mágico, golpe crítico mágico, bien, perfecto. No me acordaba de eso. Polípodo. lo ¿Es que se llamaban polípodo, pero bueno, eh, se llaman polípodo. Me va a atacar, me va a atacar, me va a atacar. Bueno, como tanto muerto y aún no queda, pues vamos a esto. ¿Tota? Vale, 200 y pico quina. Eh, nos sobra el dinero. Nos sobra el dinero. Todo lo que sea atajar... ¿Sentís el soplo bueno, de viento? sí, la nuca. Eh, todo lo que sea atajar, Problemas, vale. Se vamos a... Ver. ¿Sentís el soplo de viento? No, te gusta mucho que esto mucho esto en el viento. A ver, entonces, vale, esto lo de esquivar, lo vamos a poner aquí. Y ya está. Han ya mejorado todo. Eh. Perfecto. Disparo magistral. Pues oh, oh, oh. oh, bueno, nos va a tocar a ir ahí y de ahí nos van a mandar para arriba ya. Bueno, antes de buscarle el plan. ¿Vale? Eh, mirad, eh, la cual le voy a del level 17, recuerda que hay que abrir el cubo y leer el informe que nos han dado, ¿vale? Ahora hay que hablar con Roger, la exploradora. Aquí estáis. Recordad, leeros las quests, que está en español. Si estuvo en inglés, pues mira, mira pero están en español, léeroslas. Y darle a la luchadora del laboratorio del plan experimental y llevárselo a Riley. Oh, Riley Scott. Eh, Las feas te van a estar por aquí. No se puede encontrar el objeto. Es un objeto equivocado. Ah, pringada. Eres una pringada. Y aquí era para subir... El sitio bueno era... ¿Puedo subir? Vamos a verlo. A todo esto. Y a mí se me da un poco la olla. No me he equipado... ¡Ay, coño! No me he equipado esto, joder. Es para recargarme la esquina. Se digo yo que es real. Me falta... Me falta a mí algo. Que no me he equipado lo de recargarme las skills. Algo muy importante. Venga hijo mío, te quítate de ahí. Toto, to, to, to, to. percibo la energía del viento. Eh, ahí eh, con el viento, eh. Está todo con el viento que no cagáis, eh. Level 21, ¿dónde está el Odium? Dice, supera las misiones regionales de Giron y la Caza 21. Pues llamamos 17. Nos va vale a dar tiempo de sobra a hacer... Eh, vamos a ver. Vamos rápidamente. ¿Vale? Y si eso ahora es el laboratorio, como seguramente lo voy a grabar con los Amodian, pues el proceso, el proceso es el mismo, ¿vale? Así que aquí lo que haré es que el laboratorio eh, lo pone a cámara súper rápida. O, o, o digo, no lo grabo, porque si ya la queréis ver el laboratorio... Eh, me haber cabido por ahí, creo yo. Para que queréis dos vídeos con la misma instancia cuando es absolutamente la misma. Grabada con distintas raza pero es la misma, vamos. Eh. Lo haga con la moda, lo haga con los helios, es la misma. Por eso me, me es indiferente. O lo grabo con uno o lo grabo con otro. Vale. Y esto está en inglés porque no te han querido. Pero esto sí ha es de los alios. ¿Veis? Esta parte se ha dado los aliados. Así que vamos a dejarte primero. Que vaya. Vale. Primero, tu primero. Aquí aquí entra, aquí tenéis cuidado con los grupos de mobs, para que os vengan y os hagan un un un al espíritu chachi, ¿vale? No se puede encontrar el objeto. Hoy hoy hoy hoy hoy un botón para que de arma Porque si queréis le he dado a la tecla window Y un poco más mejor de la partida Y está disponible. Venían todos y ataco No, soy independiente, vale Es utilizar un durillo, eh. <risa> Hostia, he tenido, he tenido, he tenido parada. No me jodas, he tenido parada con la arma. Oh, qué guapo, ¿no? <risa> <risa> A ver, aquí cogemos y nos piramos. Entonces, en un etéreo puede utilizarse al crear dar unidades ¿Eh? gato de fragmento. Ah, vale, no sé por qué dice eso, pero no haga vale mucho caso. No sé si lo sabéis, pero que hay que romper este. se nutrio ¡Ah! Marielu. Que hace nutrió que soy.. Si veis ahí el canal de aquellas ammo games Habría hay que hay que romper esa urna Pero como no veis mi canal Pues no sabéis que hay que romper esa urna No pasa nada, yo no, yo no, no pasa nada Para que van a reventar sí Me ha curado de retirada, vale No se sabe que le gusta... Reventamos todo. Ahora, he visto qué guapo queda eso? Ya se me ha ido el disfraz, te va por culo. Vamos a dar aquí. Y aquí ya nos dice que entramos al laboratorio, ¿vale? Y que lo reventamos absolutamente todo. Bueno, yo lo que voy a hacer dejarlo aquí, ¿vale? Hemos subido del 11 al 19. Yo lo voy a dejar aquí. Y. Más que nada cuando se ha servido más largo, ¿vale? Ya 22 minutejos y demás. En el siguiente, bueno, yo me haré el laboratorio, no lo voy a grabar. Porque es que es absolutamente igual que el de los modias. Yo creo que wow, no veo nada fuera de lo normal. Así que el laboratorio lo vamos a dejar para lo voy a ver en el vídeo de la modia cómo se hace y bueno ya solo falta así que eso que nos vemos en el siguiente vídeo eh, un fuerte un fuerte like ya que yo le pido mucho y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós ah, el dios hay que hacerlo bien and <laughs> pick